Cada dos por tres, vemos noticias en los medios de comunicación relacionadas con el robo de datos de los smartphones. En un mundo tan interconectado tecnológicamente como el actual, es fácil que los ciberdelincuentes aprovechen las vulnerabilidades de los dispositivos para obtener algún beneficio. Este, habitualmente, es económico. Cada vez son más las víctimas que aseguran recibir algún tipo de extorsión para recuperar el contenido sustraído. Y en eso nos vamos a centrar. Para conseguir su objetivo, estos delincuentes tienen distintos métodos, exponemos los más comunes. El primero de estos consiste en acceder al dispositivo y bloquearlo. Para recuperar el control del dispositivo, exigen una cantidad de dinero. Otra forma, y cada vez más extendida, es extraer imágenes o vídeos comprometedores y amenazar con difundirlos a familiares y amigos. Por último, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice a través de mensajes. Esta gente se aprovecha de ello para extorsionarte, con la amenaza de publicarlos en caso de no cumplir con las exigencias. Las cantidades que estos delincuentes piden no suelen ser superiores a 500 euros para asegurarse de que las víctimas paguen. Para minimizar los riesgos de que te suceda, vamos a comentar 5 consejos básicos para proteger tu dispositivo. No conectarse a una red wifi abierta, de esta manera evitarás exponerte a posibles ataques, ya que cualquiera puede conectarse a la misma e intentar entrar en tu dispositivo. Actualiza tu dispositivo cuando haya una nueva versión disponible, esto puede corregir brechas de seguridad. Descarga y configura un antivirus, de esta forma evitas que gran parte de las amenazas infecten tu smartphone. Evita las descargas de aplicaciones fuera de los canales oficiales, ciertas aplicaciones descargadas de internet contienen virus o malware. Nuestro último consejo es que no accedas a enlaces que consideres sospechosos. es común que estos te redirijan a páginas que automáticamente y sin que te des cuenta te infecten el terminal.